Aquí estamos Sergio, yo soy Javier y hemos creado este canal que vamos a dedicar exclusivamente al Airsoft, en el cual vamos a empezar a subir reviews de nuestras réplicas, de accesorios que tengamos, así como de alguna partida que podamos grabar. Eh, bueno, eh, esto pretende ser un canal no solo nuestro sino también vuestro y que nos compartáis vuestras dudas, vuestras opiniones, vuestras inquietudes, que nos sugeráis vídeos de réplicas, de accesorios, de cualquier cosa. Eh, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestras manos y empezamos a subir vídeos mmm, muy pronto. En cuanto podamos y además solo queremos deciros también que nosotros somos dos personas que acabamos de empezar en esto del iso Entonces tampoco a lo mejor sepamos todo, pero esto también se trata de que nosotros aprendamos y vosotros también aprendáis. Entonces queremos que sea algo entre todos, no solo nuestro. Bueno, también eh, si os podéis suscribir, eh, compartir nuestros vídeos... Compartir cosas vosotros con nosotros... Cualquier cosa que ayude es bienvenida, cualquier cosa. Podéis hacerlo a través de los comentarios de YouTube o a través de un correo. Un email, cualquier cosa. Y bueno, el próximo vídeo eh, va a ser una review de mi réplica y es muy conocida, es una gestión de 6C de Jingong. Y luego yo haré, subiremos la review de mi réplica, una GR-16 de los nuevos modelos que está sacando G&G. Más conocida como M4. Una variante del M4. más. Pero cuatro. bueno, este es, va a ser de los pocos reviews que vais a poder ver en español de mi arma. Vamos a subir también vídeos de partidas en cuanto podamos jugarlas, accesorios, ropajes, seguridad, cualquier cosa. De todo. Así que, bueno, muchísimas gracias. gracias por ver el vídeo y adiós.